Diana! Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Esta es una lámpara UV para esmaltas de gel. La compré hace poco y la he usado el día que me llegó con la base Peel Off. Hoy daré mis primeras impresiones. La base se puede desenganchar y se conecta con la parte superior a través de imanes. Es una lámpara de LED y según mi investigación todos son UV. ¡Y pienso que se parece al interior de una nave espacial! Incluye el cable para conectarla a la electricidad. Puedes escoger el tipo de toma que te convenga. Yo pedí el europeo, también te dan la opción de comprarlo USB o para enchufes americanos. Mi objetivo principal con esta lámpara es perderle el miedo a los esmaltes en gel. Una vez conectado, puedes seleccionar la cantidad de tiempo que quieres que esté en marcha. 10, 30, 60 segundos o 99 con color bajo. Por defecto, cuando introduces la mano la lámpara se enciende y aparentemente siempre comienza a 120 segundos. Siempre he querido pintarme las uñas y tenerlas listas al instante porque soy la reina de estropeármelas con está fresco el esmalte. En el video de hoy utilizaré esta base en gel tipo peel off pues me gustaría no tener que retirar el gel de mis uñas de forma abrasiva y cambiarlo cuando quiera. Y viene en un recipiente considerablemente pequeño. El segundo producto que utilizaré hoy son dos geles de flores encapsuladas de Born Pretty también. Compré dos colores, rosa y azul. Como pueden ver, el gel se ve un poco teñido del color de las flores también. Son piezas minúsculas de flores secas y vienen con pequeños tallos verdes. En el gel azul a duras penas se aprecia la existencia de flores. Lo mezclé para asegurarme que estén distribuidas de forma homogénea pues pensé que habría más en el fondo. Este color azul me parece precioso. Como es la primera vez que estaré usando geles, decidí probar sobre estos tips plásticos de práctica. Pues no quiero quemarme, soy nueva en esto, así que disculpen mi inocencia y mi ignorancia. Con el palito que mezclé el gel, distribuí un poco sobre el tip plástico. Como pueden ver, es bastante grueso y espeso. Estuve mirando videos y según entendí, se aplica el gel y se cura 30 segundos. Yo busqué seguir las instrucciones que aparecen en el video más reciente de este producto en el canal oficial de Burn Pretty. Recomienda comenzar la aplicación en las puntas y luego ir subiendo. El gel transparente busca dar el efecto encapsulado a las flores. No sé si es porque mezclé el gel, pero se me llenaba demasiada de burbujas. Así que primero intenté explotarlas con la brocha. Y como eso no funcionó, decidí quitar el exceso e ir por la estrategia de capas finas y múltiples. Luego curé el gel por 30 segundos. Al retirarlo lo toqué para asegurarme que estaba seco. Al igual que la base deja una capa pegajosa, leí que la capa tocaba limpiarla, existen productos especiales dependiendo de la marca de gel, en algunos recomiendan usar rubbing alcohol que es el isopropanol. Yo pensé inicialmente que el normal de supermercado serviría, pero no. Con mis toallitas de celulosa limpié la capa pegajosa y voilà. No había casi nada de flores. Así que decidí ir a por la segunda capa. Honestamente, no me encantó el resultado No sé a ustedes qué tal les pareció Pero para mí esto fue un EPIC FAIL Yo ya había empezado a perderle el miedo a la lámpara Así que pensé, fuck it, me lo haré en mis uñas Así que comencé Primero apliqué mi base en gel Lo puse a curar Y luego, limpié la capa pegajosa con alcohol Al final son flores, ¿a quién no le gustan las flores? Luego empecé a disponer mis flores sobre una uña De verdad tenía ganas que esto funcionara yo ya me imaginaba todo el verano con flores entre las manos. Una vez curado el gel, sin limpiar la capa pegajosa, apliqué la segunda capa de Fairy Flower Gel. Leí que no es necesario hacer la limpieza cada vez que se cura la gel, sino con la última capa de Top Coat si no es So cold, o algo así. Bueno, paciencia no es mi segundo nombre. Intenté distribuir las flores lo más homogéneo posible y distribuyendo el gel, evitando que hubiera burbujas, etcétera, etcétera, etcétera. curé por 30 segundos y eliminé la capa pegajosa como concepto me encanta la idea de tener flores naturales encapsuladas con gel en mi manicura no sé si lo volvería a utilizar